Vamos a presentarle este sondeo que hizo nuestro hermano Enger desde el estadio Julián Javier. Así que adelante, nuestro hermano. Enger Isaldo reportando para los osobrosos. Nos encontramos aquí en el estadio Julián Javier y estamos preguntándole a la gente sobre la entrada del estadio: cómo se le hace, si se le complica con el mercado negro o si entra normal. ¿eh? Vamos a ver qué opina la gente. Vamos allá. La movida de la boleta aquí en el estadio, Unlí, Javier, háblame de eso, ¿cómo es? No, tres que te levantas a las seis de la mañana obligado para conseguir la boleta. Y más hoy que es un juego de la águilas, que no le den el águila aquí, aquí hay que seguir la fila a las seis de la mañana, así que no te que hacer la mañana no consigue boleta. Y después de poner la boleta, van a dar 200 y a dos y medio, usted ve. Se queda el mercado negro con la mayoría de las boletas, verdad. No, eso no me, eso mentira. El fanático coge su boleta, pero no consigue su boleta al campeo de que es fanático. O sea, tú la consigues, tú eres, tú eres del mercado negro, tú la consigues primero. ¿verdad? la consigo primero. ¿A qué hora se termina la boleta aquí, se queda el Mercado Negro entonces gobernado? En el cuarto, veces en el tercero, hoy se termina, hoy se termina el segundo el segundo la boleta. Entonces el Mercado Negro se queda gobernado. Nosotros nos quedamos con la boleta en la mano, sí. la bandera a el servicio al cliente. Ya. La entrada de la boleta, la taquilla, ¿Cómo, ¿cómo va la vaina ahí afuera cuando usted va a entrar al Estado? No, está todo bien, lo pagamos bien, el Mercado Negro nada más que hay que pagarle 150 pesos para poder entrar. Además, además. No, en total, 150 pesos cobraron. La de aquí, la de aquí. La de aquí. Normal, ¿Cuánto están aquí? Supuestamente a 100 pesos. Okay. El mercado negro la tiene a 150 A 150 pesos, tuvimos que pagarla. Tuvimos que pagarla, pero se entra normal sin mucho oro. No, estaba todo bien. La entrada de la, de, de la estadio, de la boleta, ¿cómo se está fluyendo la barra? No me digan que es un relajo aquí o que lo Yo hoy entré rápido, hoy. Hoy entraste rápido. Tranquilo, sí. El mercado negro o, o con normal. Normal. Pero no es que siempre hay un juidero ahí abajo para entrar. El... Eso sí, claro. La boleta la suben alta. Sí, sí. El triple. Triple. Claro. Bueno, bobo. La entrada, la entrada para entrar aquí al estadio, el Mercado Negro y Rebu, ¿cómo se da eso? Aquí? Un bobo, manito. Carísima la boleta. ¿Le están poniendo cara la de aquí? Oye, carísima, loco. 400, 300 y así. ¿Y qué quieren ustedes? Que pase con eso. No, que cambie, que cambie el sistema, que la pongan a 100 como están de nuevo. Ya, pasa que se quede el mercado negro, ¿Cómo? el mercado negro, esa gente están buscando todo. Y tú, dí. yo lo que digo, porque no dura más tiempo abierto el van a de para que la gente compre la boleta, no y no darle beneficio al mercado negro. Tú quieres mejor que la, se venden en la taquilla. claro, de verdad, para no darle beneficio al mercado negro. Pásalo, tío, tío, tío, tío. Esto hay que resolverlo aquí. Escúcheme, hoy fue un tiroteo, falleció una gente y esto lo están vendiendo demasiado caro. Hay un problema aquí que hay que resolver. Bueno, señores, ahí está la gente. La entrada, de... esos tigres están en foto. Espérate, la entrada del estadio, la vaina aquí, ¿cómo está? ¿Qué es lo que? De la familia. Musical? La entrada, la entrada del estadio aquí, ¿cómo está? ¿Cuánto tuviste por la entrada tuya? 100 pesos. ¿Entraste normal? Claro. Sin mucho bulto. Con la mascarilla, para afuera que claro, la van ¿Fue afuera. afuera. venden barato usted. Claro. No bulto entrada, la, la entrada de para entrar para acá en el estadio ¿se complica la cosa o cómo se? Sí. No, todo bien, perfecto, mucha organización. En, no entraste por el Mercado Negro, entraste normal. No, trabajar normal. Sí. Gracias. La entrada del Mercado Negro, ¿cómo está la vuelta para entrar aquí al en el tallo? Carísima, tan carísima. ¿Cuánto viste por ella? No, yo, yo la compré desde de, de ayer. De de ayer, la compré desde de ayer. ¿La ayer? Tuviste que hacerlo así porque ah, hoy se complica la ah. Abusando la gente, abusando. Tuve el tío que le dieron a un muchacho ahí. Y dime tú, este país está demasiado caro. La entrada, la entrada, para eh, pa aquí al estadio. El Mercado Negro, ¿cómo la tiene? No, el Mercado Negro está abusando, pero nosotros estamos activos aquí porque estamos VIP con la gerencia dentro, pegados. Gigante campeón. lo que este te digo aquí ahora mismo. Ese es el Águila, están presos. Gigante campeón. Gracias. Campeón, pe Entrada. Para entrar aquí al estadio, la entrada, ¿cómo están? Están buenas, están buen precio, de esto está bueno. Está un buen precio, ¿no abusaron hoy? No, no, no buena. Ah, ¿Y usted, la entrada que abusaron hoy el Mercado Negro? No, no, no, está bien. ¿La ¿Encontró bien usted? Está bien. Gracias. Nosotros compramos, no, en Mercado Negro. Gracias. A ah, la entrada, para entrar aquí al estadio, ¿cómo se le encontró hoy? Está muy bien, porque pasó un pequeño fracaso ahí, y abrí en la bolería, abrí en de hoy. O sea, que juego así, hay que abrir temprano, pero está todo bien, gracias a Dios salió todo bien. ¿Pero se escucha como que el Mercado Negro está abusando con la entrada? ¿eh? Ah, eso chévera, está abusando con la entrada, sí, el Mercado Negro coge toda la botaquilla, pero son cosas de ellos buscársela, tú sabes, es negocio. espera que eso cambie pronto? No, eso es cosa de ellos, negocio, buscársela, porque que la busca. Entrada aquí al estadio, ¿cómo, ¿cómo está la cosa, la situación? ¿Se entró fácil el Mercado Negro, usted cree que está abusado? Siempre, el Mercado Negro ha abusado todo el tiempo, siempre. Yo, yo llegué a las 9. Y a las a la dos y media me fui para, para comprar dos boletas para venir con los hijos míos. Eso, ah, eso, siempre. eso, eso siempre se ha visto siempre, pero en todos los estadios, mano es aquí. La entrada aquí en el estadio, vea que el mercado negro está abusando. Bueno, yo creo que sí, pero la fanaticada que llegue a comprarse taquilla eh, al estadio, no que la compre el mercado negro. Y así se evita esos problemas. Así se evita ese problema. Claro, claro que sí. Pero el mercado negro acapara la mayoría de la. Sí, así es así, eso debe regularizarlo, porque estamos, to todos los fanáticos queremos entrar al estadio, sin tener que comprar la taquilla más cara de lo que vale. Le la entrada, la entrada, es verdad que el Mercado Negro está abusando aquí. Perdón, el Mercado Negro, ¿cómo está tratando los fanáticos? Hasta ahora, se entró bien, está muy cara la boleta, está. Oye Ale, está... el Mercado Negro no está tratando mal, porque lo está vendiendo la boleta demasiado cara. Ahora actualmente, si nos pusiera un poquito un poco cómoda, pudiéramos ser negociables. Ahora, ellos tienen que alinearse a las reglas que pone el altario. No sobrepasarlo todo. Vamos a trabajar unidos y vamos a vender la boleta como sea. No como yo quiera. ¡Pero ¡Gigante a mí por mí! La entrada aquí al estadio, ¿cómo, cómo está la cosa en el mercado negro? No, está uh, muy buena, está muy, buena. Es buena, es buena, es buena, es buena, Hay muchas quejas buena, público. buena, es buena, es buena, No, no, No, no, es porque es es eh... Siempre sucede en todo lo, todos los precios del país. Es normal, ¿eh? Normal, tiene que regularizar. Tiene que regularizar, exactamente. La entrada con el Mercado Negro. Ustedes que son de Santiago, ¿cómo ven la vaga? La entrada con el Mercado Negro. Está bien, está bien. Yo Los precios están asequibles aquí en San Francisco. Nosotros vamos de Santiago, pero están asequibles. Y allá allá, allá, allá? Allá están un poco caribeñas. ¿Abusan allá? Abusan, sí. ¿El Mercado hoy mismo está. El Mercado. Mercado Negro, siempre. Hay quien le sale, no hay quien la compre. <risa> Gracias. El mercado negro, ¿cómo está tratando a los fanáticos aquí? Es una locura, una estafa. Estaf ¿Usted cree que están estafados? Es terrible, terrible. Ellos tienen, tienen prioridad al momento de comprar las boletas. Las compran todas. El que viene con decencia a comprar boletas para venir a disfrutar del partido con su familia. Ya no tiene la posibilidad porque ellos tienen todo copado. Entonces, para comprarle a ellos, si tú vas a comprar cinco boletas, te las quieren vender a dos mil pesos. Es un abuso. Es un abuso. ¿Usted, usted espera que se regularice pronto? Debe regularizarse, tiene ProConsumidor que intervenir ante esta situación. La entrada aquí en el estadio, en Mercado Negro, hablóme de eso, ¿cómo lo, lo tratamos? Eh, bueno, a mí siempre me gusta aportar el deporte y siempre vengo al estadio, aquí a Santiago, que me tengo la oportunidad. Y, eh, es un poquito incómodo que tú la, la boleta en boletería tenga un precio y en Mercado Negro la tenga otro, pero lo importante es tú venir siempre a apoyar tu equipo. ¿Se le encuentra acá? Eh, en sí, me la vendieron un poco cara, pero aquí estamos y, y yo, venía al estadio siempre ¿Y usted? Sí, me la vendieron un poquito cara la, la boleta, pero imagínense, ya no había más nada Y ellos acaparan y compran todo y ya no hay donde comprar, pues imagínense, hay que comprarla ahí ya Gracias. Bien mi gente, escucharon las opiniones de los fanáticos, mucha gente en contra de la de, del mercado negro, otros a favor se lo encontraron bien, pero ahí están las opiniones de los fanáticos aquí en el Round Robin, Estadio Unión Javier, San Francisco de Macorís, y Elizabeth reportando para Los Osobrosos, vamos allá Bueno, ahí los fanáticos ¿eh? ahí es quejándose da su opinión ¿verdad? sobre el mercado negro, eh, sí que a propósito el sábado, pues dos personas salieron heridas en un incidente Ocurrido frente al estadio, en el área de boletería. Que no tiene que nada, que ver, nada que ver con el estadio. No, claro ¿tiene? que no. porque eh, Entonces ocurrió ahí un, un incidente, muy, se responsabilizó. Eh, algunos fanáticos que estuvieron allá, algunas personas responsabilizaron al mercado negro porque estaban... Eh, Buscando boletas, entonces se creó ese tumulto, un, ese altercado que derivó, pues finalmente, en dos personas heridas. Desde aquí, pues esperamos que pues, tengan una pronta recuperación y nuestra, nuestra solidaridad con las familias. Entonces, ese sondeo, pues a propósito, ¿verdad?, de esta situación con la boleta y precisamente los gigantes del Cibao han anunciado que a partir de ahora las boletas se van a, a buscar a través de Internet. Así que ya saben, a los fanáticos de aquí de los gigantes, eh, otra forma para buscar las boletas sin eh, sin arriesgarse verdad con el mercado negro y todo eso pues vayan al internet la cuenta claro. de los gigantes pues ya usted tendrá más detalles y, sobre y eso. a los gigantes que ganen por favor sí que ganen y, no y no nada más, en, aquí, no, pa, más de de no nada más aquí no nada más eso pasa aquí eso pasa también en todos los estadios del país en el Quiqueya en el estadio Cibao y en los otros estadios el problema con el mercado negro ya eso, eso lo, lo empezamos a ver desde el principio de la temporada la gente quejándose sí, sí y no, eso es algo que, sí. que imagínate y ya, ya, ya, ya, ya, ya. la liga casi no tiene control sobre eso pero casi la, casi la deberían tener, ¿no? que tener ¿Un, un control claro que sí porque son deberían años, pero no lo tienen toda temporada en lo mismo lo mismo y bien gracias aquí estamos sí. entonces, entonces va a ser un problema ahora porque digo ¿sabes? digo yo porque entonces ahora va a ser la compra por internet uh -huh. pero es que exactamente el que no tiene tarjeta como dice nuestro hermano allí el pinto que por ejemplo que no trabaje que trabaje chiripeando como se dice que a veces Exacto. no tiene facilidad de sí. es un ahorro va a tener que ir al mercado negro allí y ahí está el conflicto, ahí está el problema. Ahí está. Lo que deben hacer... el, el, el, el la policía, tú hay que estar metiendo bolsas sí. afuera preso. Sí, y eh, eh, exactamente.